Hola, bienvenidos a una receta más. Esto va a ser un completo desaguisado. Bueno, no, esperemos que no tanto. Pero mira, te traemos hoy una receta de algo maravilloso. Ya que estamos en la onda Medio Oriente, eh, humus, aquí, eh, pita. vas a ver qué cosa tan deliciosa vamos a preparar hoy. Algo que en México es casi, casi tabú. Berenjenas. Tenemos aquí tres hermosas berenjenas, buenísimas, y las vamos a convertir en una cosa que se llama baba ganoush. Esto viene de Medio Oriente, específicamente parece que de, de, de Líbano. Una cosa deliciosa, necesitaríamos tres berenjenas, te voy a enseñar cuál es el proceso de la berenjena no hay que ni cortarlas y ponerle sal y hacerles ese tipo de brujería que se hace en México con las berenjenas todo mundo le tiene miedo y si me queda salada y si me queda amarga y que si no sé qué, que le salga bien el agua eso es mentira, lo único que haces es deshidratarla simplemente hay que cocinarla y ya está hay que eso sí, agarrar unas buenas berenjenas encontrarte unas buenas mira, ¿cómo, cómo eliges una buena berenjena? Pues la tienes que ver que esté lisita, brillosa, que se vea tersa la piel, que se vea fresca básicamente, ¿no? La idea es que la berenjena esté buena. Esto es importante, este es un buen indicador. Mira, si esto está verdecito, es que es fresca la berenjena. Estas ya llevan dos días en el refri, pero las compré fresquecitas, tiernitas. Si esto está ya muy negro, pues obviamente tu berenjena está ya un poquito viejita. Entonces, te voy a enseñar cómo con tres berenjenas hacemos una maravilla libanesa que se llama baba ganoush. No le tengas miedo, vamos a necesitar también esto que se llama tjina, tajine, tajina, eh, o sea, tiene varios nombres. Pero es pasta de ajonjolí o de sésamo. Sesame paste. Mira esto. ¿Mm? En México lo vas a encontrar... En supers que venden comida árabe y probablemente también ya lo encuentres en las tiendas de nutrición como en Super Soya, en mercados de estos a lo mejor en el Green Corner, todo eso. En España lo encuentras ya prácticamente en muchos supers eh, si no lo encuentras en las tiendas marroquíes, ahí seguro tienen. En lavapiés, pero por supuesto, y si no lo pides de, de Amazon, que es lo más fácil también. A lo mejor te sale uno más, un poquito más caro, pero bueno, lo encuentras. Pero yo te recomiendo mejor ir a las tiendas, sobre todo a los supers marroquíes o a las tiendas pequeñas que no son grandes cadenas, porque así ayudas también a la economía local, ¿no? Los supers eh, después de esta pandemia van a sobrevivir sin problemas, pero las tiendas pequeñas son las que les va a costar más trabajo. ¿Qué vamos a hacer para el baba ganoush? Primero que nada, tengo que encender aquí la lumbre y vamos a hacerlo como lo hacían las abuelas directamente al fuego así tal cual ah, algo muy importante, espérame algo muy importante si no quieres terminar con tu cocina con unas berenjenas explotadas, le tienes que picar un poquito, porque como de pronto va a empezar a generar mucho calor y mucho vapor ahí dentro, van a explotar si no le haces estos agujeritos, así que bueno eso es todo lo que se necesita de momento de fuego directo y cuando estén bien aguaditas las vamos a retirar de la lumbre si no tienes fuego de gas no te preocupes las puedes poner en el horno si no tienes horno pues las puedes hacer en una sartén también y las vas volteando lo ideal sería, ¿sabes qué? a la leña, a la parrilla en carbón pero como aquí no tenemos, pues este es una buena solución. Eso sí, hay que estarle dando vueltecita. Y cuando vas a saber tú que ya están, es cuando están aguaditas. Así que de momento vamos a dejarlas ahí un ratito. Eh, un poquito de agua. ¡Ya está! ¡Mira! Esto es lo que queremos, ¿ves? Uh, super blandita! Esta de acá, también, la tenemos lista. ¡Perfecto! ¿Ves? Y vamos a ver la tercera, cómo va. Yo creo que a esta le falta un poquito en la punta. Ahí la vamos a cambiar y apagamos la otra hormilla. eso, no te preocupes, luego lo limpiamos bien. Una de las cosas más importantes de la cocina es la limpieza, una recomendación que te quiero hacer es que en cuanto vayas terminando de hacer alguna cosa no esperes mucho tiempo sino ve limpiando poco a poco, eh, así como vas terminando vas limpiando porque si no luego se te junta todo y es un espanto y un horror tener que encontrarte con una pila de trastes de este tamaño. Así que mejor poco a poco vas limpiando mientras vas terminando de hacer las cosas. Ahora que esté la otra, mira estas como están así tiernitas, perfectas. Ahora te enseño cómo las vamos a limpiar, cómo les vamos a quitar el carboncito de afuera y por dentro hay una maravilla. Ah, una cosa importante, si tienes vitrocerámica, eh, lo que puedes hacer es que las envuelves en papel aluminio y las, o papel de estaño, le dicen aquí, las envuelves en papel aluminio y las pones directamente sobre la vitrocerámica. Eso te va a ayudar también. Si tienes de inducción, pues tiene que ser forzosamente sobre una sartén apta para inducción y ahí lo haces. Y si no en el horno, tampoco pasa nada. En el horno de microondas sí se podría hacer, pero la verdad es que nosotros estamos en contra del horno de microondas. Este es el hueco del horno de microondas y no tenemos ni pensamos tener. Nos gusta cocinar a la antigua. Y aquí ya casi están nuestros garbancitos para, para el hummus. Bueno, vamos aquí, mira. Esto es lo que queremos, mira, ¿ves? Esto de afuera, pues se ve quemado, se ve horrible. Pero lo de adentro, tienes un verdadero tesoro. Esto no te imaginas. Mira, mira qué delicia. Esto tiene que ser así en caliente, wow. Mira nada más, qué delicia es esto. Calientito, Haz de cuenta que lo acabas de sacar de, del asador. Y si te dijera cómo huele esto, uf, maravilloso. Nunca o pocas veces has comido las berenjenas con tanto sabor, con tanto esplendor. Mm, una fruta, digo, perdón, una verdura tan menospreciada allí en México. Porque la gente no la sabe utilizar y sin embargo esto es un verdadero tesoro. Mira qué delicia. ¿Ves? Le vas arrancando. Si se te queda algún pedacito quemado, no te preocupes. Acuérdate que en México nos, nos encantan las cosas tatemadas. Ahí cuando hacemos los jitomates, los tomates, los chilitos en el comal, pues es el mismo proceso. A mí se me hace agua la boca de verdad, literalmente, con esto. ¿Ves? Y la vamos a poner en una tabla para picarla, picadita. Ay, una cosa que te debo decir, no lleva mayonesa, por favor, no la eches a perder, no le pongas mayonesa. Esto es una cosa maravillosa, cuando lo empezaron a hacer, desde luego que no existía la mayonesa en el Medio Oriente y ni es un producto que se acostumbre Esto, mira qué belleza, ¿eh? De momento la vamos a poner aquí. Si le queda por ahí alguna, algún restito, pues se lo quitas ya con los dedos. Yo aquí, el rabito, va para afuera y, ¿ves? Prácticamente está limpia. Mira, algo muy importante es que esta partecita que se ve café, no se la quites, por favor. No vayas a hacer esto y decir, uy, no, es que eso está muy negro, mejor lo blanquito. No, no le quitas todo el sabor ahumado déjasela porque eso le va a dar un sabor delicioso y esto haz de cuenta yo me acuerdo cuando era niño me cortaba y, o me raspaba me caía y me salían unas costras y me, y me arrancaba las costras como buen niño que nos da cosa ahí estar tocando pues haz de cuenta que esto es eso <risa> ir arrancando costritas ahora obviamente no te quemes y mira otra maravillosa vez tenemos ya peladas nuestras berenjenas, mira qué hermosura, mira, ¿eh? tiernitas, jugositas, mira todo el jugo que le salió ahí. Eso es lo que le quitas cuando le echas la sal y que en México se va a la basura, bueno, por el caño, por el, por el drenaje, y pues no, esto es un sabor espectacular lo que le da. Bueno, ingredientes, mira, te voy a decir lo que necesitamos. Necesitamos la tajina que ya te había comentado. Ah, algo muy importante. Si no tienes la facilidad de encontrar este tajine que es cremosito porque está súper, súper molido. Puedes utilizar el que venden en los mercados en México o en, la, o en los molinos que es ajonjolí molido que se usa también para el mole. Puedes utilizar ese pero ponle un poquito menos, porque como ese viene, lo tuestan demasiado y lo muelen, a veces tiene un sabor un poco amargo, entonces no le pongas tanto, le pones la mitad de lo que le pondrías con este, eh, tres cuartos, lo vas probando ahí a tu gusto. Vamos a necesitar también comino, oh, me encanta el olor del comino, limoncito, un limón, tres ajos porque me gusta que esté bien, que agarre bien, pimientita recién molida, sal y unas hojitas de hierbabuena. Si no tienes hierbabuena le puedes poner cilantro, si no tienes cilantro le puedes poner un poquito de perejil, pero te recomiendo realmente hierbabuena porque le da un frescor eh, delicioso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, tomamos una de las berenjenitas y la vamos a picar. ¿Ves? No hace falta ni siquiera un procesador de alimentos, no hace falta... Ninguna cosa extra. Hay gente que las mete en procesadores. Eh, en procesadores de alimentos. Y la verdad es que yo creo que es desperdicio. O sea, le quitas la textura. Lo importante aquí es que te encuentres trocitos también. Como con el guacamole. Unos trocitos ahí no pasa nada. Si lo quieres un poquito más finito. Pues le das un poco más. Picas un poquito. Así. Me Más o menos por ahí. Y para adentro otra vez. De regreso. Ahí ves qué rico. Y esto bueno va a tener un sabor espectacular. Medio Oriente. Pitas. Ya te dije de las pitas. Ah, lo que no te dije fue del shug. El shug, un invento yemenita. Que es una salsa de muchas hierbas. Que se utiliza también en el Medio Oriente. Que es deliciosa. Está hecha con hierbas, chiles y especias. Mira, tenemos aquí ya nuestra berenjenita, berenjenita picada. Si te fijas, hay algunos pedacitos de los puntitos de, de la cáscara. Por ahí te vas a encontrar unos poquitos, pero los hay. Esos son como, en inglés le dirían flavor bits. <ríe> trocitos de sabor. Eh, en España, eh, me encanta el término que utilizan para pedacitos de jamón o de alguna otra cosa que te ponen en, en los platillos, unos pedacitos les dicen tropezones eso me encanta el término y aquí vas a decir seguramente se te olvidaron esos dos pedacitos no, estos dos pedacitos son para romper el mito de que la berenjena no sabe buena la berenjena así tal cual oh, maravillosa y más con ese saborcito ahumado está increíble poquito de sal no necesitas nada más tenemos aquí ya medido un cuarto de taza de fina tajine, tajina, pasta de ajonjolí ok va para adentro esta pastita, ves, esta es cremosita, haz de cuenta que fuera crema de cacahuate bueno más aguada que la crema de cacahuate pero luego lo que se queda aquí abajo asentado es duro, duro. Porque aquí hasta abajo como se va asentando, luego te encuentras casi, casi como piedra. Y tenemos aquí tres ajitos porque a mí me gusta que esté bien cargado de sabor. Así que si no tienes una de estas maravillas que se llama prensa de ajos, pues lo picas. Simplemente lo puedes hacer picadito, no pasa nada. A ver, en este punto hay gente... ...que decide pues, que lo quiere moler... ...la verdad es que no vale la pena molerlo... ...el... el ...la... ...el ...la berenjena con... ...los demás ingredientes... ...yo creo que no hace falta... ...hay gente que lo, le gusta hacerlo así... ...porque lo hace una especie de paté... ...pero a mí la verdad es que me gusta que tenga textura... ...que te encuentres pedacitos de ajo... ...que te encuentres trocitos ...de... ...de, de berenjena... Ahora le voy a poner también picadita la, la hierbabuena y a mí me encanta que tenga eso, que te, que te explote en la boca con distintos sabores, ¿no? Seguimos con la eh, hierbabuena. La hierbabuena va picadita, así. La haces bolita y la vas picando, con mucho cuidado. Así, no hace falta... Que esté todavía más finita. Si la quieres más finita, pues se puede. Mira, uff, lleno de sabor todo esto. Y huele además. ¿Te acuerdas cómo huele la hierbabuena así, recién cortadita, recién picada? Pues así está este olor. Entre el olor del ajo, de la berenjena, del ahumado, de las, de las berenjenitas, voy a poner sal, un poco de sal más o menos así, una cucharadita aproximadamente, una cucharadita pequeña. Le voy a echar pimienta recién molida. Por ahí. Y le voy a echar comino también, una media cucharadita, de media cucharadita a una cucharadita de comino. Y le voy a exprimir estos limoncitos. Mira, yo lo hago aquí. Eh, yo le pongo limón de este que nosotros aquí en... En España le llaman limón a este y lima a los verdes. Ya ves que en México es diferente. Pero de los dos te queda bueno, con cualquiera de los dos. Y esto te puedo decir que prácticamente ya está. Lo único que queda es revolverlo, integrarlo. ¿Ves? Todos los sabores integrados. No hace falta moler, no hace falta ninguna cosa extraña. Cojo una cucharita para probar. Y a ver qué tal, esto es para probar de sal, a ver cómo está <risa> mm, mm. buenísimo, no sé cómo explicarte esta mezcla de sabores el ahumado de las berenjenas, el picantito del ajo la frescura de la hierbabuena, el, el aroma de la, del comino molido el picorcito ahí de vez en cuando de la pimienta que le voy a poner un poquitito más y me faltó sal, le voy a poner un pelín más de sal, otra media cucharadita de sal aproximadamente. Ah, otra cosa muy importante, esto, esto, olvídate del queso, olvídate de la leche, esto tiene más calcio que todos esos juntos, una cucharada de esto te aporta más calcio que, que un pedazo de queso. Y no maltratas a ningún animal, no te estás comiendo sus antibióticos, los antibióticos que le dan a las vacas. Es una maravilla la verdad. Y este platillo te puedo decir que está oficialmente listo. Y por fin llegó el momento de probar. Mira, pita hecha en casa. Aquí, vamos a ver, calientita, la acabo de calentar. Y rellenas tu pita. No te hace falta prácticamente nada más. Si quieres ponerle un poquito de ensalada, perfecto. ¿Y te acuerdas que te decía que el zhug servía para muchas cosas? Bueno, pues no nada más para ponerlo en quesadillas. Lo puedes poner en esto perfectamente. En una quesadillita, en una pizza, en unos molletes y mira esto, pita calientita, shug y baba ganoush, recién hechos a ver qué tal Mmm. Mm. delicioso no te imaginas lo increíble que está el sabor de la berenjena ahumada la hierbabuena, el cilantro, el chile, esto es una sinfonía de sabores de verdad, buenísima, si te gusta nuestro canal, mira, suscríbete, ahí abajito le das el al botoncito, te suscribes, dale like, comparte con la gente y bueno, síguenos, espera el siguiente que es el del hummus y mira, el hummus está aquí. Aquí están los garbanzos para el video del hummus ¿Y qué pasa? Ya te estás preguntando Oye, sí, muy bien en pita Me parece perfecto Pero ¿Y qué pasa si no tengo pita? Pues no pasa nada En México tenemos totopos Un totopo Esto es comida de fusión Mira nada más En un totopito ¿Mm? Galleta o No, oh, Está buenísimo mm. Buena idea, eh un cracker de estos redonditos, como si fuera un mini, mini, mini, mini con su chilito, mm. galleta, <ríe> pan, un taco en un sándwich. <ríe> en México lo van a creer hacer torta de baba ganoush Ya ves torta de tamal, torta de chile aquí, no importa, tú inventa pan, bolillo, baguette, el pan que quieras, pan de masa madre, que también lo hacemos nosotros, sigue nuestras recetas y disfruta.